eh, a partir de esa normativa se crea o se insta a las universidades a crear un sistema institucional de educación a distancia. Es decir, a partir de este sistema todas las carreras de educación a distancia que la universidad cree tienen que estar enmarcadas en ese sistema. Para eso es la reunión de hoy, para constituir una comisión y comenzar a trabajar en un sistema de la UNER que refleje, contenga, integre todas las experiencias que hay en las distintas facultades. No necesariamente cuando hablamos de distancia uno se imagina no viene nunca a la universidad, ¿sí? no se refiere a eso, sino se refiere que sobre todo en, el, en la época actual eh, aprovechar qué contexto es el que más favorece para que, por ejemplo, un alumno pueda desde su casa, eh, seguir las clases, eh, resolver los ejercicios y que se acerque a la universidad eh, en las instancias que realmente sean provechosas. Pero puntualmente tiene que ver con una nueva opción pedagógica que intenta, sobre todo, eh, llegar a todas las personas. Eso muy ayudado por el acceso a través de entornos y plataformas a través de Internet.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 es un costo enorme. Yo vengo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la provincia de Santa Cruz, cuatro ciudades que tienen las sedes, las unidades académicas, y hay 14 localidades que no tienen unidades académicas. Y entonces allá se generó un sistema de educación a distancia este, muy particular donde eh, los estudiantes viajan, viajan eh, un día, y van a esas localidades a, este, a recibir eh, clases presenciales y después siguen virtualmente en sus localidades. que Se pueden quedar en sus pueblos, en sus ciudades y bueno, y genera esta situación que es súper interesante y que también responde a una demanda que tienen esas localidades en función de la democratización de la educación superior.